Buenas, en el día de hoy vamos a aprender a hacer esta letra A. Este va a ser el primer video de una seguidilla de toda la letra del abecedario, más los números. ¿sí? Y después un par de signos, de exclamación, interrogación y un par de símbolos. ¿sí? Este es el primer patrón. Eh, los materiales que vamos a necesitar son una aguja. En este caso yo usé una de número 2. No sé si se llega a ver en la cámara. y lo de algodón rústico, finito, ¿sí? como para la aguja tijeras y guata ¿sí? esto va a ser para rellenar la letra este es el patrón que vamos a estar usando ¿Sí? creo que se llega a ver entero en la cámara y les doy una mini explicación ¿Sí? el patrón se arranca de aquí se teje en este sentido ¿sí? hacia abajo Acá están la cantidad de filas, son 31 filas ¿sí? que van a estar haciendo. Van a arrancar con 8 cadenas ¿sí? y se va tejiendo en esta dirección. ¿sí? Se van a dar cuenta por las cadenitas al comienzo. ¿sí? Acá se van a dar cuenta donde tienen que hacer los cortes ¿sí? del hilo. Igual va a estar explicado todo en el video. Espero que les guste. Vamos a seguir tejiendo en este sentido. Acá tenemos los puntos... ¿cuáles son cada uno? vamos a utilizar cadena, medio punto, aumento de punto ¿sí? cuando veamos esto así en verde es que aumentamos un punto y disminución de punto donde dice tejer dos puntos juntos es para disminuir un punto vamos a comenzar tomamos nuestra hebra y vamos a empezar a hacer las ocho cadenas si no recuerdan cómo se hace el punto de inicio y las cadenas, fíjense en los videos anteriores donde está explicado. Vamos a arrancar con las 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos las 8 cadenitas. ¿Qué nos dice? Tenemos que hacer una cadena más para levantar y 8 medio punto Hacemos una cadena más y ahora empezamos a hacer los medio puntos: 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 ya tenemos los 8 medio puntos entonces lo que vamos a hacer ahora es una cadena más para levantar y sí, dar vuelta y acá nos está indicando que tenemos que tejer 2 medio puntos en ese punto y al final también entonces nos van a quedar en vez de 8 medio puntos 10 Giramos el tejido, hacemos la cadenita y tejemos dos medio puntos en el primero. Uno, dos. Seguimos acá con todos los medio puntos y en el último tejemos los dos. Llegamos al último. Dos medios puntos. Uno. Dos. Así se va agrandando el tejido. Seguimos. Cuando llegamos acá nos dice lo mismo. Tenemos que volver a hacer dos aumentos, uno al principio y uno al final. Y la cadenita para levantar. dos medio puntos y seguimos hasta el final Ya tenemos la vuelta 3. Vamos ahora a empezar la 4, que es igual... Ya tenemos las primeras cuatro vueltas. Vamos por la vuelta 5. La vuelta 5 no hay que hacer ningún aumento. Se teje todos los puntos iguales y quedan la misma cantidad. ¿Sí? Así que directamente damos vuelta una cadena y tejemos todos los puntos iguales. vuelta 6, tenemos de nuevo aumento al principio y al final ¿sí? Vuelta 7 Todos los puntos así sin ningún aumento Vuelta 8. Ahora acá donde empezamos con el lío, digamos. ¿Por qué? Vamos a tener que dividir el tejido en dos. Vamos a seguir tejiendo una parte y esta después la vamos a retomar. Vamos a tejer esta parte, ¿sí? Nosotros vamos a iniciar esta parte acá. Este medio, esta cadena perdón, va para este lado. Nosotros tenemos ahora que hacer esta cadena acá. Un aumento y cuando lleguemos acá vamos a hacer una disminución estos dos puntos los vamos a tejer juntos y nos va a quedar uno solo en total nos van a quedar 8 medio puntos vamos a ver hacemos una cadena el aumento 1 ¿sí? 2 tenemos el aumento ahora nos dice que tejamos 1 2 3 4 5 medio puntos 1, 2, 3, 4, 5. Y los siguientes dos juntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer para que se vea. Pasamos y sacamos. Pero no volvemos a sacar. Pasamos por el que sigue y sacamos. Nos quedan 3 ahí. Y ahora cerramos todos juntos. Así nos queda un solo punto para la vuelta siguiente. Damos vuelta. Empezamos con una cadena y tejemos toda la vuelta igual. ¿sí? Las siguientes tres vueltas son iguales, sin aumentos ni nada. Bien, ya tenemos las tres vueltas, la vuelta que sigue también tenemos un aumento y una disminución, sí, vamos a comenzar con el aumento. Hacemos una cadena, el aumento, ahora nos dice que hagamos 1, 2, 3, cuatro cadenas y después una disminución y la última cadena, perdón, medio punto. Una, dos, tres, cuatro. Disminución. Agarramos una, agarramos el otro y juntos. Y el último puntito que sobra. Ahora, tenemos después de eso... Tres vueltas, ¿sí? Iguales sin nada. Ya tenemos estas tres vueltas y por última vez tenemos un aumento y otra disminución, ¿sí? Vamos con el aumento. 4 medio puntos la disminución y el último medio punto y llegamos acá ya tenemos lo que sería esta parte de la pueden ver? hasta ahí abajo Queda un poco más chiquita que el molde, ¿sí? Depende todo de la lana que usen. En este caso, al ser finita, queda más chiquita. Si usan lana más gruesa en hoja número 3 o 4, le va a quedar más grande. Bueno, cuando llegamos acá, tenemos que hacer un corte. Para arrancar a hacer lo de este lado. Vamos a cortar el hilo. Pasarlo por el agujerito y tirar. ¿Sí? eso hace un nudito para que no se deshilache vamos de este lado nos dice que tenemos que arrancar del medio vamos a arrancar del medio ¿Sí? este punto es el que ya teníamos tejido así que tenemos que arrancar de este por lo dudas, si quieren contar tiene que haber 8 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en ese octavo vamos a arrancar ponemos la aguja Hacemos el hilo yo, por las dudas, siempre hago un nudito total, después los hilos los escondemos vamos a hacer un nudito para que no se nos desarme y vamos a arrancar teníamos que arrancar, igual que como hicimos acá Tenemos que arrancar con una disminución ¿sí? levantamos primero la primera cadena que decía ahí cadena, disminución ahora sacamos uno sacamos otro y ahí disminuimos ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento 1 2 3 y el aumento bien ahora en igual que acá tres vueltas iguales Tres vueltas, bueno, vamos a tejer todo el resto igual que como hicimos acá. Los veo luego cuando lleguemos acá. Bueno, como teníamos, habíamos tejido, ¿sí? Habíamos tejido hasta acá todo esto, ¿sí? Habíamos cerrado con un nodito y después ahora lo tejimos hasta acá. Vamos a arrancar a hacer esta vuelta. Vamos a hacer los ocho medio puntos, ¿sí? 6 cadenas, ese error perdón fue mío, ¿Sí? y vamos a tejer estos medios puntos para luego retomar acá y tejer estas cadenitas. Vamos a empezar acá. 8 medios puntos vamos a hacer, que son estos ocho medios puntos. 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 8 medio punto nuevamente vamos a empezar acá este y lo dejamos hay sí, que es el de antes no importa y ahí 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y así nos quedó ya unida la a. ¿cómo se a seguir? todo medio punto si sí, son 8 y 8 de acá más estos 6 ¿sí? se tejen las cadenitas ahora vamos a tejer todo esto sí que son todos medio puntos en total no hay disminuciones ni nada y vuelvo bueno, miren ya tenemos tejido esta parte ahora, ¿sí? vamos a arrancar por esta, como el hilo ya está acá vamos a arrancar directamente ¿sí? acá abajo acá ven ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un aumento, cuatro medio puntos, una disminución, un medio punto. Siempre nos habrán dado cuenta que tenemos el ancho de 8, ¿sí? En todo lo que son las partes. 8 medio puntos. Así que cuando hacemos aumentos y disminuciones, siempre nos terminan quedando 8. Vamos a contar. Hacemos la cadena, hacemos el aumento, que nos quedaría 1, 2. 4 medio puntos 1 2 3 4 Sí Y ahora la disminución Hacemos 2 del aumento más 4 6 la disminución 7 y el que falta 8 y ahora simple, tejemos todo lo que nos queda derechito, ¿sí? Vamos a tejer todo esto, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, todo derechitas. Terminamos de tejer la patita de la A. Miren cómo va quedando. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora es cortar. Hacemos esto. Lo pasamos por ahí. Y cerramos. ¿Sí? Nos falta hacer la otra. Fíjense que dice seguir aquí. Es decir, que vamos a empezar en este puntito de acá. En este punto. sí, Y vamos a empezar con un aumento. Dejemos 4 y disminución. Vamos a arrancar. Ponemos nuestra aguja. ¿sí? El hilo. Recuerden, no se hagan problemas por todos los hilos que sobran. Que después al final los vamos a esconder. Un nudito. Otro nudo para que quede seguro. Y empezamos con el aumento. ¿Sí? Acuérdense que antes hay que hacer una cadena. Cadenita, aumento. 1 2 1 2 3 4 medio puntos. 1 2 3 4 medio puntos, ¿sí? y ahora, una disminución y un medio punto de nuevo así nos quedan igual de los dos lados ¿sí? y ahora, a tejer las 7 vueltas que faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así ya nos quedaría terminada la ya estamos terminando ¿sí? la última vuelta siempre corroborando de que tener ocho puntos y terminamos y nos dice cerrar cortamos pasamos miren ignoren todos los hilitos que son los vamos a esconder y tenemos nuestra letra a ahora se puede usar así, le pueden hacer un borde para que quede prolijito, si quieren. Eso se hace a gusto. ¿Sí? Vamos a usar un poquito de zoom. Se es a gusto si le quieren hacer un borde o no. ¿Sí? Pero yo en vez de trabajar con eso, lo que voy a hacer es hacer una más. Vamos a duplicarla sí para poder rellenarla. Dejo el otro y vuelvo enseguida. Bueno, miren. Tenemos las dos letras tejidas ¿Sí? Las dos A Y ahora lo que vamos a hacer es unirlas Para luego rellenar con guata ¿Cómo vamos a unirlas? Las vamos a enfrentar ¿Sí? Así De esta forma Podemos fijarnos que queden Los dos lados iguales para saber que las uniones ¿Sí? A coincidir y yo voy a empezar a unir el centro porque después esto es lo que más nos va a costar unir. ¿sí? Les conviene arrancar por el centro. ¿Cómo vamos a arrancar? Yo me voy a poner una puntita ¿sí? en una de las puntas. Todos los hilitos ahora los vamos a ir metiendo para adentro, así después no hay que esconder casi ninguno. Bueno, ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Me meto en la puntita y paso por los dos lados agarro el hilito ¿sí? perdón que se mueve y lo paso por los dos y como hicimos antes vamos a hacer un nudito siempre hagan un nudo o al menos yo lo hago para que no se termine desarmando el tejido Nudito. Y este lo vamos a meter por adentro después, ¿sí? para que no se vea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Coser todo este borde. ¿Cómo? Pasamos la hoja de nuevo. Agarramos. Hacemos una cadena, ¿sí? Para levantar. No sé si se llega a ver. Bueno. Y ahora vamos a hacer todo medio punto siempre agarrando las dos letras ¿sí? los dos paños de lana todo medio punto por todo alrededor de la nos va quedando un bordecito de trencitas no sé si llega a ver todo un borde de trenzas acá Y ahora el último. Cerramos. Pasamos el hilo. Sí. Y ahí nos queda el huequito de la. Si vemos del otro lado, nos quedó todo una cadenita. Sí. Volvemos de este. Vamos a seguir haciendo todo sobre este lado. Voy a meter la aguja por acá. Y voy a pasar este para adentro. Ahí está. Así ya queda escondida Y ahora vamos a empezar a unir todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Mientras lo vamos uniendo, sí vamos a ir agregando un poco de la guata no es necesario agregar todo ahora en este momento no hay problema eh, podemos empezar desde acá a coser y esta es la última parte y va a ser más fácil esto va a ser en realidad lo más difícil la parte de abajo esto no vamos a empezar, seguro lo voy a poner para que se vaya haciendo más rápido ¿sí? así van viendo como queda terminado llegado a este punto, vamos a ir empezando a rellenar esta parte de acá, ¿sí? porque pues si no se nos va a complicar esto no hay problema, lo podemos rellenar cuando estamos por acá pero, este lado si no se nos va a complicar un poquito ¿sí? vamos a dejar esto así vamos a tomar un trocito de guata perdón <risa> Cortamos un pedazo de guata y comenzamos a rellenar. Vamos a ayudarnos de la aguja para ir empujando así, el pedazo de guata y así vamos a seguir rellenando toda la letra. parte de lo que estaba la recién cómo queda el borde se lo voy a acercar queda todo en el en el borde si a ustedes no le gusta esa trencita la pueden usar del otro lado donde no se ve ¿sí? Eso es lo mismo a mí me gusta más el lado de la trencita seguimos rellenando un poquito más y seguimos con el otro lado Bueno, llegamos al final. ¿sí? Ahora vamos a unir con el punto. Hacemos un punto raso. ¿sí? Ahí para cerrar. Una cadenita más que siempre hago por las no dudas. Cortamos. Y tiramos. ¿Sí? Ahora lo que sí hay que hacer. Es acomodarlo un poquito, porque cuando lo vamos cosiendo lo vamos moviendo, ¿sí? Se queda después medio desproporcionado. Así lado a lado. Si nos quedan hilitos, pasamos la aguja por algún lado, agarramos y sacamos. a cortarlo así no se ve y con el hilito final vamos a hacer lo mismo vamos a agarrarlo lo pasamos lo sacamos vamos a hacer lo mismo del otro lado así quedamos asegurado lo pasa ahí del otro lado y lo cortamos bueno, si nos quedó la letra A, ¿Sí? espero que les haya gustado. Eh, Den un like en el videito si les gustó. Recuerden para Dice Tejidos, nuestro canal de YouTube, nuestra página web y nuestro Facebook.